¿Qué estáis aquí? Pues, tal vez para un experimento. Contarnos de nuestras culturas, eh, comidas. ¿Estáis un poco inquietas? Hola, bien. <risa> Estoy como con ganas de ver qué nos vamos a comer. Sí. Con curiosidad. ¿Cuál es el plato más asqueroso de vuestro país? El sándwich potito. Es como hediondo, como un olor muy fuerte. Uh, paloma. ¿Paloma? ¿Y el cui este es un plato que yo he comido mil veces desde niña y yo estoy muy acostumbrada a eso, pero al venir aquí a Europa, mucha gente me pregunta por ese plato y dice, no, ¿cómo puedes comer eso? ¿Y de la comida española hay algo que os resulte asqueroso? Gulas. Yo lo vi, pero no lo probé, como caracol. Destapad el plato. <risa> lo que había dicho que era, <risa> Caracol. Te va a encantar. ¿Cómo lo como? ¿Así? ¿Con la cáscara? ¿Así todo? ¿Lo muerdo? ¿Cómo crees que se come? Es que me imagino que la cáscara es dura. O se agarra lo de adentro, ¿no? Sí, ¿Es la primera vez que comes un caracol? Sí, no sé cómo hacerlo. Ya. Yeah. Es que no sé cómo comerlo. Es duro. O lo absorbo sí. Bueno, yo creo he visto que agarras el caracol y... Le sacas al caracolito que está adentro. así ah. ¡Ugh! Aqueroso. Como uh, No. En mi país, en Francia, es normal de comer los escambos. Mm. <risa> ¿Es la primera vez que vais a comer caracoles? Sí. Sí. Ni siquiera sé cómo se comería. Me da mucho asquito. Asco. Y se come la carne esto son babosas que se arrastran por la tierra. Ay, no. <risa> bueno, para cocinar los caracoles, primero hay que purgarlos. ¿Qué significa purgarlos? El caracol tiende a estar dentro de su casa. Entonces, para sacarlo, lo que se hace es se ponen en agua, entonces se ahogan. Entonces, cuando quieren salir, se les pone sal alrededor, no pueden ir por la sal y entonces acaban muriendo. Y además mueren cagados de miedo y nunca, mejor dicho, porque purgar significa eso, que lo que hacen es quitar las heces, la mierda, para entendernos, ¿vale? Y de esa manera luego no nos la comemos, o sea, se hace por bien todo esto. O sea, estáis comiendo una delicatesen. Esto es una exquisitez en España y en Taiwán. Pienso que es carne. No, no es carne. ¿Qué puede ser si no es carne? Toya, tofu, algo compacto que no es carne. O no o nueces. ¿Habéis comido esto? Es como si fuera gelatina. Sí. <risa> it looks como like chocolate. Sí, sí, sí, parece chocolate. Lo que habéis comido es sangre frita. ¿Sangre? ¿Qué es? blood <risa> ¡Ay, no! En España, esto es una exquisitez. It el plato. Esto es un plato típico de tu país. Colombiano, aunque se respete, desayune chocolate con queso. Siempre. ¿Te gusta? Me encantó. ¿Qué sucede, Gustavo? No, no es algo que comería en el desayuno. <risa> <risa> Nunca. No es muy buena combinación queso con chocolate, es como muy... se pega en los dientes. ¿Creéis que es algo cultural? ¿Que a vosotros no os guste y a Daniela así? Sí, creo que sí, porque básicamente a nosotros nos criaron con esto. Destapad lo que vais a comer. Esta vez parece bien, sí. No tiene mucho sabor. No sé qué es. Lo que habéis comido es esto. Sí, si lo posible. Oh. Si ¡Ay, no! Uh. Ay, la carne! ¡No! La lengua de vaca es muy común en México. Es muy común hacer tacos de lengua, pero se usa con muchas salsas y demás. Y esta eh, está, está bien. No sé mal. Me comería otro. ¿Te resulta asqueroso? Bueno, la verdad que todo no, asqueroso. No. Atención a lo que vais a comer ahora. ¿Vale? Ok. ¿Qué puede ser? ¿De pinta de croqueta, sí. sí. Pescado. ¿Pescado? Sí. Yo no estoy segura, la verdad. A mí no me sabe ni a carne ni a pescado. Vais a averiguar ahora lo que habéis comido. ¿Qué es esto? Es un cerebro sí. ¿Este plato podría comerse en Rusia? No, yo creo que no Es como demasiado atrevido Nadie lo comería Esto es un plato típico español No A ver, pues está muy bueno, ¿no? Pues en España es bastante, es bastante típico, se fríen los sesos del, del cordero del cerdo y... En Costa Rica, no. Mm. <risa> es, como un trozo de, es como un trozo de carne más. No. No. No. <risa> <risa> mm. Esto se ve muy rico. Eso sí. ¿Qué puede ser? ¿Podría ser rabo? ¿Mejilla? Lo que habéis comido es esto. No. Qué impresión. No. <risa> Le queda pedo <peloso>, todavía. <risa> Joder, Dios, y parece que me estaba mirando. Sí, te <risa> Ay, no. El taco que habéis comido estaba compuesto de ojos, mejilla y lengua de vaca. Oye, pero no quiero que me mire a mí. No, no, no, tamaño, <hday polarization>